de Renacer Internacional, la estación de Cristo, la escuela de santidad. Cristo rostro de luz con el mensaje de la palabra de hoy. Bendito Dios, santo eres, Señor. Gloria y alabanza a nuestro Dios, que vives y reina eternamente y vivirá por siempre. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 16-21. Pero antes vamos a invocar a nuestro Padre Celestial, para que nos mande la presencia de nuestro amado, extrañado amigo, el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te adoramos. Te damos gracias, Señor. Bendito sea Dios. Gloria y alabanza al Señor. Es bueno tocar para tu nombre, Altísimo, y proclamar... Tu misericordia. Bendito sea Señor que derramaste tu espíritu sobre toda carne. Bendito sea Señor que por tu misericordia nos alcanza con el espíritu de la vida de Jesús. Alabado sea tu Señor. Bendito sea Dios. Gloria y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no lo había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio donde iban. palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito Dios. Este panorama es la situación que se presenta después de que Jesús ha estado por allá en el monte. La gente lo siguió. Él le dio pena a la gente y entonces hizo ese gesto de amor, ese gesto misericordioso de llenarle la panza a los que estaban hambrientos porque habían pasado todo el tiempo ahí escuchándolo, él enseñándole las cosas del cielo. Ellos estaban muy entusiasmados, pero el Señor sabía que tenían hambre. Y el Señor sació el hambre que tenían cada uno de ellos y sobró. Pero el Señor se queda solo por allá de nuevo orando en la montaña. Bendito sea el Señor. Y cuando está por allá, mientras tanto, había despachado a los discípulos para que atravesaran el lago en la barca. Y él, ¿en qué iría a alcanzarlo? No había quedado otra embarcación. No sé si los discípulos pensaron en eso, pero no había otra embarcación para Jesús alcanzarlo. Pero ellos se fueron. Y ellos se fueron y, y la, la, eh, eh, atravesando el lago, ¿verdad? Eh, en medio de la noche soplan viento fuerte. Está fuerte la cosa. Hay una tormenta. Ya iban lejos, pero Jesús se acerca a ellos y ellos creen otra, en otra, en otro evangelio dice, en otro evangelista dice que ellos creían que era un fantasma. Ellos se asustaron, pero Jesús acercándose le dijo: No tengan miedo, que soy yo. Ellos entonces, al reconocer a Jesús, querían recogerlo para montar en una barca, pero ya habían llegado a la orilla. Bendito sea el Señor. Yo no sé cuál es tu barca, yo no sé en qué ha elegido montarte en esta ocasión. Yo sé que hay una oportunidad en la que todos nosotros debemos embarcarnos con Jesús, al mandato de Cristo. donde el Señor quiere que tú estés? En la barca de la iglesia. Esa es la barca reconocida por, la, por los estudiosos de los evangelios. La barca de Pedro, la barca de hoy Francisco, la barca de nuestra iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo, sin lugar a duda. Y donde nosotros todos debemos viajar, porque el timón, la cabeza, o como tú le quieras llamar, es Cristo. Nadie puede conducir mejor esta embarcación que Jesús. Donde Jesús diga, allá vamos. Si quiere que regresemos, regresamos. Si quien nos da el poder de caminar sobre las aguas, también caminamos como Pedro. Y de seguro que no nos hundimos porque Él lleva el timón, aunque nosotros en ocasión tengamos una y otra vez temor. Pero soy yo, dice el Señor. Bendito sea el Señor. Hoy se revela a nosotros. Se revela a nosotros como en la salsa, en el monte Ore. Se reveló a Moisés. Se reveló a Elías, se reveló a Eliseo, se reveló a tantos, bendito sea el Señor. Hoy se revela a nosotros como se revelaba a los discípulos después de que había resucitado. Bendito sea el Señor que está con nosotros, que nos anima, que conduce a la iglesia, que nos trae de vuelta, nos trae siempre poniéndonos a salvo. No conduce a la orilla, no tenga miedo, tú no te vas a ahogar en ese problema que tienes. No tenga miedo porque aunque las aguas estén ahora al cuello, tú no vas a percer, tú te vas a poner Jesús en el lugar seguro. Ven con él, resparda su palabra, ve y proclámalo a él, mantente en su presencia y que nada te aparte del amor de Dios para mantenerte siempre unido con el amor de Dios. Continúa con Radio Renacer Internacional, la estación de Cristo, la escuela de santidad, Cristo, rostro de luz. Porque para siempre Jesús nos dará la paz. Bendice nuestra vida y nos llena de felicidad. Por eso yo te pido que nunca olvides, sé santo, porque el Señor tu Dios es santo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube radio renacer internacional tendrá todos esos mensajes preciosos que manda cada predicador que dios te bendiga que permanezca firme y que sea agresiva la bendición del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dios te haga un santo dios te haga una santa amén